dos Con sus bocinillas Ese parece ser un camión turístico Con vista panorámica Qué Impresionante está este lugar, no lo creen amigos Muy bonito Muy muy bonito bien me lo decía Diego Saúl Reina le mando saludos a Diego que British Columbia tiene unos paisajes impresionantes que es el lugar que mejores paisajes tiene en cuestión de pinos árboles, naturaleza no por nada por acá filman mucho también en Yukon allá en el territorio de Yukon más al norte también este es impresionante por allá. Unos paisajes increíbles. Miren este lugar. Es como para niños. Nada más que ahorita pues no, nadie se está mojando porque está haciendo un poco de frío. Bueno no frío, sino que está fresco. Pero aquí habría niños jugando en el la agua. Mojándose. Kids Dryer. Dice que aquí desmontar la bicicleta. Y solamente peatones. Ok, vamos a pausar aquí el video. Miren lo que dice aquí: que si no limpian el apopó de su perro, la multa es de 2 mil dólares. Ok, continuamos con el paseo. Miren cómo se ve este árbol, se ve interesante. Si, si vuelvo a estar aquí en Canadá el próximo año, que es lo más probable, en verano voy a volver a grabar a las chicas en, en Chorcito. <ríe> claro que sí, las tengo que grabar. <ríe> Vamos a ver por acá. El agua se ve casi transparente. También es un lugar adecuado para venir con la novia, ¿eh? estar sentados, platicando, agarrándose la mano, besándose, etc. Un lugar romántico, inclusive hasta para pedirle que se case contigo, ¿eh? porque no, siempre lo clásico, el restaurante, ¿no? Aquí es una buena opción para pedirle a la mano que se case contigo ese puente te conecta al norte de Vancouver cruza el parque Stanley también puedes ir del otro lado en el Sivas, hay un video en el canal que subí ya hace rato sobre el barco marino que va del waterfront a North Vancouver pero también puedes ir en carro en ese puente este que está aquí Casi llegamos a la parte del puente. Recorté un poco el video porque si no se va a hacer muy largo. Y no quiero que este video dure más de 10 minutos aquí en el canal. Espero que están disfrutando este paseo conmigo, al igual que yo lo estoy disfrutando con ustedes. Bueno, y ahorita voy solo, pero sé que ustedes lo van a ver después. Lo siento que estoy compartiendo esto con ustedes, amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Manita arriba si les gusta el video. Manita abajo si no les gustó. Manden sus comentarios también. A favor o en contra, no importa. El chiste es que hay actividad en el canal. ¿eh? Este lugar se ve mágico. Realmente se ve muy interesante. Miren, ahí hay como una especie de reja. Como que esta parte del parque la cierran de noche. Y pues es que puede haber muchos vagos aquí. Que te quieran asaltar. Ah, lo que quieren evitar es eso. Es muy tranquilo Vancouver. ¿eh? Yo he estado toda la noche en el downtown caminando. Y créanme que no. No pasa nada. O sea, hay uno que otro loco. Pero pues locos hay en todas partes, ¿no? De hecho, aquí hay uno grabando este video y hablando como loco. ¿verdad? Pero sé que hay otros locos que me estén escuchando, ¿verdad? No, se creen ustedes no están locos, yo soy el único loco aquí. Mira nomás el puentesote. Está chido, ¿no? Esta parte de el paseo. Ahí disculpen los movimientos de la cámara. Pero comprendan que. Manejar la bici y grabar al mismo tiempo. Está cabrón. De hecho. Estoy arriesgando. Mi integridad. Ok. Al parecer aquí. Tengo que volver a desmontar la bicicleta. Walk bikes. Sí. Miren, se puede cruzar uno caminando. Miren, ahí hay ciclistas y gente corriendo. Pero está largo el trayecto, eh. Está bastante, bastante largo. ¿Eh? No más, que impresionante. Increíble este lugar. Impresionante. Wonderful. Como decía mi abuelo, Daniel. Maravilloso. Maravilloso. Go slowly. Respect others. Respeta a los demás. Y ve despacio. Prácticamente para allá es el océano pacífico Vean el mapa Nomás que al fondo se ven como montañas Pero sí, prácticamente Vancouver está en el océano pacífico Esta agua ya es del mar de la playa Más que aquí el agua es fría el verano yo pensé que estaba fría y no. Metí los pies y sí estaba calentita el agua. Depende cómo anda el, el clima. clima. Hay playas que aunque esté haciendo mucho calor, el agua sigue estando helada. No, aquí no. Aquí sí está calentita. Por increíble que parezca. Está más fría el agua de Long Beach, ahí en California, que aquí en Vancouver. ¿Lo pueden creer? lancha la una lancha la o sea que está muy ancha wow, oh, mal chiste ¿eh? ¡Tung, tung, tung! <risas>